Información de último minuto, el cantante urbano de mucho talento y goza de mi respeto. Eh, el respeto de nosotros. El hermano. respeto de nosotros y la amistad. Sí. Joan Joe me informan que está preso en Estados Unidos en New York. Esperemos en Dios que no sea, una cosa que grave. No sea nada grave y que sea, sea aclarado esto. Me informan ahora de último minuto que está detenido el cantante urbano. Joan Joe. Eh, esperemos. Nosotros, no, esperemos que se solucione. Joan es un muchacho muy, muy fajador, un tipo que tiene una disciplina muy dura en la, en la música. Su familia es amiga de nosotros. Eh, esperamos que nada, que todo se solucione y que solamente sea un malentendido. Es Pero así, Dios es Joan así. Joan Joe sabe que tiene siempre nuestro apoyo, siempre. Siempre estaremos con él cuando él nos necesite, y como dicen que lo, en la buena y en la mala, estamos presentes. Y, y estamos aquí, presente siempre. siempre. Yo sé lo que es un proceso, un proceso similar, porque la familia sufre muchísimo. Eh, la, y más ahora que él tiene una esposa, tiene dos hijos. Claro, o sea que, claro. que ahí la cosa se complica un poquito. Nada, esa es la información que tenemos, aún no sabemos la razón de su apresamiento. Vamos a después más adelante, vamos a saber qué fue lo que sucedió. Pero nada. Joan, eh, nítido, eh, los tropiezos son para los hombres. Y estamos aquí para lo que sea la y familia así, también. Sí, hermano, ya tú sabes, te queremos mucho. Me hubiera gustado verte ahora que estaría allá, porque te vi la otra vez y me trataste muy bien. De verdad, Joan, para adelante y ya tú sabes. Señores...